La gestión de internacionalización del currículo que se adelanta a través del CERI contempla acciones de direccionamiento estratégico a nivel macro, meso y micro para la mejora de los programas académicos de la Universidad Distrital. Este proceso se adelanta con las facultades, con los proyectos curriculares y con los estudiantes. El nivel macro del que estamos hablando comprende la gestión para la mejora de la calidad de los programas académicos. A nivel meso, que es con los proyectos curriculares, se trabaja para la mejora de los planes de estudio de estos y cómo ese, esos planes de estudio pueden manejarse a nivel internacional. Y a nivel micro, se trabaja con los estudiantes para que estos puedan acceder a programas académicos con planes de estudio a nivel internacional. La gestión de internacionalización del currículo con los estudiantes permite las competencias y habilidades necesarias para que se puedan desarrollar como profesionales integrales a nivel internacional. Este proceso genera nuevos estándares de calidad en los programas académicos y permite la mejora continua de los mismos.